Hola, soy Catalina Belén Gajardo Rodríguez, profesora básica con mención en matemática y con un grado de magíster en administración educacional. Actualmente trabajo en la escuela básica Teniente Ignacio Serrano Montaner, ubicada en Quilpué y además formo parte del cuerpo docente de la Universidad de Playa Ancha en la carrera que me dio nacer como profesional. La UPLA me entregó un sello profesional importante, basado en lo académico, pluralista y sobre todo en lo social, a partir de las diversas prácticas tempranas de formación, que me permitió conocer diferentes realidades y así poder buscar estrategias que logren impactar profundamente y positivamente en mis estudiantes. Una de mis experiencias más significativas es ver la alegría de las niñas y los niños al leer por primera vez, para alcanzar sus propias metas y volverse autónomos y libres de pensamiento. Siempre acompañado sus procesos de aprendizaje con el juego, porque qué más entretenido que aprender y divertirse. Te invito a estudiar pedagogía en la UPLA, porque somos una universidad pluralista, concentrada en la importancia de la docencia y sus múltiples dimensiones. Así como lo decía el gran Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo.